Darla Tenemos, ahí, porque, señor, en la línea a Emanuel Trinidad, candidato a alcalde por la Alianza Partido Reformista, Fuerza del Pueblo y, y, y, aliados. y Partidos Aliados. Eh, buenos días, Emanuel. Muy buenos días, Yan y a los demás integrantes de ese importante programa. saludo amado a, y a los demás integrantes. Buenos ¿sí? días. Así es. Emanuel, eh, su evaluación del proceso eh, electoral del día de ayer. Mira, lo primero. Debemos decirle que aunque todavía faltan por computar unas 41 mesas eh, y todavía no hay definición de la cantidad de escaños que va a tener cada uno de los que terciamos en el proceso, pero sí se puede ya vis vislumbrar de que hay un virtual ganador de esta contienda que es IQNG de la Rosa, que va a sobrepasar el 50% de los electores. Yo creo que una gran atención de los 136.200 electores. Yo creo que apenas va a llegar uno entre 25 y 30 mil electores. Lo que pasa lo que va a definir que la atención va a sobrepasar más del 65% aquí en San Francisco de Macorís. Pero creo que la gente fue a votar de manera entusiasta, votar por el candidato que entendía representaba sus intereses. Yo creo que fue una demostración cívica y ha ganado la democracia aquí en San Francisco de Macorís. Emmanuel, eh, ¿se pudiera eh, dar más o menos algo preliminar con relación a la cantidad de regidores que podía sacar la fuerza del pueblo y aliados acá? Eh, muy probable que podemos tener de uno a dos escaños. Todo va a definir estas 41 votos. Recuerda que es el método HOM que se utiliza, donde todas que todas las que tengan eh, cantidades de votos apreciables, eh, podrían obtener uno o dos escaños. En el caso nuestro, que se repasamos el 5% sí, en el Congreso Municipal ah. aquí. Trinidad, uh -huh. eh, Fulvio Ureña, Trinidad. Eh, los resultados que se han obtenido eh, en el país. Que, Jan, si me escuchas, Jan, Ajá. Sí. Que me intentan una llamada, y llamar directo y no te escucho. ¿Está escuchando WhatsApp? ahora, Trinidad? no ¿Nos escucha, Trinidad? ¿Nos, ¿Nos, sí, se, nos escucha ahí? Para que pase. Un momentito. ¿Nos, ¿Nos se escucha, Trinidad? Sí, vamos a ver. Perdimos vamos la a... conexión con Trinidad. Vamos a, llam, a, a volverlo a llamar eh, de manera directa. Sí, porque... Toma, Fulvio, vamos a ver para que mismo pues le haga la pregunta. Estamos en contacto con él, quien fue candidato a la alcaldía. Por sí, bueno. ¿Trinidad? Trinidad. No, para que sea más serio, puedo WhatsApp. <risa> sí. pregunta? Trinidad, es Fulvio Ureña. Fulvio, ¿cómo estás? Primero, un saludo especial para ti. Gracias, gracias. ¿Cuál para ti? Los resultados obtenidos que se han visto ahora a nivel nacional vislumbran una reacción de conciencia de del pueblo ¿tú crees que eso va a influenciar mucho en los resultados de mayo? Sí, sí, hay una decisión que de hace tiempo tomada yo lo vengo diciendo en tu programa de que ya no hay más, el pueblo se cansó del oficialismo y esta es una demostración en lo, de las 32 provincias de los municipios cabeceras, prácticamente el oficialismo ganó en dos, y esos dos no son de ellos, que es de la Plaza de Santiago y de Santo Domingo Oeste. ¿Y de quién son sí, esos dos? No les... Bueno, son los que hemos definido el aguacate. En la <ríe> semana se va a producir, <ríe> eh, siguiendo la hemorragia de gente que está esperando estos resultados para pasar salir para, para pasar a la fuerza del pueblo y salir del PRD ¿Tú crees pecho, que esta semana... ¿Tú crees que esta semana sí. se harán grandes anuncios de esa hemorragia? Así es, así es, lo que estamos esperando el efecto de la ESO. De hecho ya hay compañeros que nos dijeron el día de ayer que quieren pasar y que los juramentos, incluyendo gente, hasta funcionarios locales. Pero nosotros estamos primero eh, en una lucha que tenemos en la guarana, ya que nos quieren despojar también del triunfo. A las 4 de la mañana contado todos los votos manuales, oh, ganó me. el compañero eh, y ahora salen de que después de las cuatro de la mañana que, que ganaron estamos eh, puntualmente investigando que es muy probable ah, que, hayan que hayan digitado dos altas eh, repetidas en el guarana en estamos el asunto de Lenin en el asunto de Lenin claro todos los manuales eh, daban a las 4 de la mañana ganador y de vuelta a ser primera una reunión ahí donde participan funcionarios más alto nivel y sale eh, los resultados nacionales que ganó el oficialismo. ¿Qué, qué, sí, ¿Qué proceso van ustedes a agotar ahora ahí? Estamos allá, estamos allá, uh -huh. estamos esperando que se haga la okay. verificar los votos, los votos nulos, que pasan de 161, uh -huh. de 161, y verificar todo eh, lo más transparente posible. Uh -huh. eh, si ganaron ellos, bien, pero si tenemos un voto por encima de ese triunfo, no lo vamos a arrebatar. De acuerdo. Bien, y así muchísima. nada, yo le dije a ustedes la última vez que está hace es la última Semana Santa, va a tener el oficialismo, <risa> así sí es Así es, es cierto, Manuel lo dijo. el cambio va, Trinidad. Así es, bueno, eh, gracias, gracias a Trinidad. Manuel Trinidad. Gracias. Gracias. Eh,